La verdad tuve que aprender a estudiar de, desde cero. Estudiar implica más que nada un poco de disciplina, ser constante día a día, un poco a poco. Eh, si esperamos todo por el último momento, no, no funciona así ya. Los conocimientos son un poco más complejos y, y uno necesita tiempo para procesarlo. Sin dudar que estudiar es dedicación. Uno no avanza en la carrera, no va a avanzar nunca, si no le dedica realmente tiempo al estudio, a, a la comprensión de los textos, a la comprensión de las clases, a ver videos en internet si no entiende un tema, a ir a la biblioteca y buscar distintos autores, distintas visiones de los temas. Estudiar implica sacrificar las horas de ocio por horas de estudio, implica sentarse y, este, y dedicarle tiempo eh, también un consejo para los estudiantes es organizarse el tiempo de estudio, es generar espacios para el estudio, este, también estudiar con un compañero también está muy bueno y bueno, siempre tener en cuenta qué tipo de profesional quiero ser, a qué quiero llegar y, este, y bueno, y cómo me gustaría que me trataran a mí siendo paciente. A medida que fui encontrando mi lugar, fui habitando los, los espacios que brindaba la universidad pública, fui encontrándome y también habituándome un poco al ritmo de estudio, a los tiempos de estudio, a lo que implica estudiar, a asimilar nuevos conocimientos que por ahí te llevan a romper un poco con, con lo que tenías un poco establecido, pero que uno a medida que va transitando la carrera se va encontrando. Mi experiencia fue muy positiva en general, siempre me sentí muy acompañada por mis compañeros y por los docentes y siempre trata de llevar los materiales lo más al día posible, tanto para evitar que se acumulen los trabajos prácticos y las tareas, como para que cuando se llegue a una instancia evaluativa, solamente haya que reposar los contenidos y no incorporarlos desde cero. En mi opinión, la manera de organizar el tiempo lo es todo, es lo más importante. Encontrar el equilibrio ¿sí? entre cursar, entre hacer resúmenes, estudiar, trabajar también si lo hacemos. Y si bien no hay una manera para todos, que a todos nos sirva, es nada más encontrar ahí la manera que a cada uno nos resulte más conveniente y a la que le saquemos más provecho y entonces de esta manera que se nos haga más leve y sea más llevadero todo. La planificación de los horarios de estudio eh, sino que es una herramienta fundamental. Eh, usar el calendario mensual o semanal es fundamental. Estudiar para mí implica construir conocimiento. Y ese conocimiento se construye con otros, se construye, se debate, se comparte, se cuestiona, pero siempre, siempre es con otros. ¿Cómo organizo mi tiempo de estudio? Eso fue cambiando a lo largo del proceso de cursado, ya que los primeros años solo estudiaba y por ahí tenía más tiempo. Después empecé a trabajar y eso se fue modificando. La organización también depende de cada materia. Hay materias que requieren más tiempo de estudio y de otras menos. Poder llevar las lecturas al día, para mí, es un facilitador a la hora de sentarme a estudiar, ya sea para rendir un parcial o un final. No fue nada imposible, pero yo creo que también tiene que ver que desde la Facu nos dieron muchas herramientas para lograr optimizar nuestro tiempo, para hacerlo más eficaz, para lograr organizarse bien y, y ver qué es lo, que, lo que primero que tengo que hacer y qué es lo que puedo dejar para después. Fueron herramientas muy útiles y que en los primeros meses de la Facu ya nos pusimos eh, a ejercitarlas y, y nos ayudaron hasta el día de hoy, nos ayudan hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo logré adaptarme y consolidar una metodología de estudio adecuada. Personalmente lo realicé con resúmenes escritos, articulando clases teóricas y prácticas, además de la bibliografía proporcionada. Además, contamos con la posibilidad de acceder a una biblioteca súper completa, la cual se encuentra en constante actualización. Creo que lo más importante que podemos hacer es dedicarnos el tiempo que cada cátedra requiere y dedicarnos también un espacio para encontrar y entender el ritmo y el método de estudio que mejor nos sirve a nosotros en lo personal y que mejor se aplica a cada cátedra porque una de las particularidades que tiene nuestra carrera es que las asignaturas son muy diversas entre sí tenemos algunas que son de la rama de los más exactas, como puede ser análisis matemático, física o química. Y otras que son más de lo social, como puede ser antropología y salud pública. Con lo cual no existe un método unificado que nos pueda servir para todos. Así que nos tenemos que dedicar el tiempo para encontrar ese, ese método y ese, ese espacio que nos sirva. Y también eh, aprovechar eh, las instancias de debate y de repaso con los docentes, que hay, por suerte hay muchas y que digamos, haciendo estas dos cosas, podremos lograr eh, tener una experiencia lo más beneficiosa posible. Los programas de cátedras también son clave, ya que funcionan como guía. Ahí uno puede centrarse en lo importante de cada unidad, de cada núcleo temático. Después leer, leer y leer. Estudiar con otros para mí también es muy importante, ya que ahí uno va pensando, repensando y reflexionando sobre todo lo que está estudiando. También, en cuanto al estudio, me costó mucho encontrar tiempo y método de estudio eh, que fue variando a lo largo de toda la carrera. Eso les va a pasar. Eh, van a jugar mucho con eso. Una vez que encuentran una forma, explótenlo. Eh, creo que sería uno de los mejores consejos en cuanto, en cuanto a estudio. En lo personal, me parece que la forma más linda de estudiar es realizarlo de manera grupal, ya que el tiempo que se dedica se vuelve más ameno y, además, si por ahí alguna cosa no sale, en grupo se resuelve más fácil o quizás algo que uno estudiando solo no lo entiende, alguien del grupo sí lo entiende y te puede ayudar y de esta forma avanzar más rápido. Pero bueno, lo principal que les quiero transmitir es que uno como estudiante tiene que ponerse un objetivo y ser constante hasta lograrlo. Respecto a consejos, dijo consejo que ampliamente eh, tomen mucho mate, pero mucho. Eh, yo prácticamente me, me hice adicto al mate y bueno y para educación eh, hay que comprarse un buen acomodo